Eh, perdonen mi voz, estoy un poco afónico, tengo una voz psicofónica, <risa> pero espero que no la pierda. Eh, yo os voy a hablar de lo que son las psicofonías y las psicoimágenes y me voy a centrar sobre todo en las psicofonías pues, que yo he obtenido aquí en Canarias y luego también de las psicoimágenes que se obtuvieron en Tenerife en el año 88, que posiblemente sean las psicoimágenes más increíbles captadas en el mundo. ¿no? Eh, lo que engloba las psicofonías y los psicoimágenes se suele denominar transcomunicación instrumental. Los métodos de grabación que se utilizan normalmente para grabar las psicofonías son estos que vemos aquí. Luego tenemos otro método que es el escaneador de frecuencias, que es el que vemos ahí, que es un aparatito que escanea en FM eh, frecuencias muy rápidamente, va cambiando de emisoras. El sistema de retroalimentación, cogemos la cámara de vídeo, lo conectamos al televisor, si yo con la cámara os enfoco a vosotros, saldría en el televisor. Pues ahora cojo la cámara, la giro, pim, y enfoco el televisor. Se crea un efecto espejo retroalimentado. Pues luego al pasar fotograma a fotograma me puedo encontrar pues, caras como las que estamos viendo ahí abajo. En el 1959, Frederick Jurgenson se le considera el padre de la transcomunicación, quizá porque lo dio más a conocer. Aún así, pues tiene sus luces y sombras y hay cosas que no estoy de acuerdo en la investigación que él hizo y se le achaca, por ejemplo, que al final también daba cualquier voz que grababa la daba por válida y a lo mejor era el sonido de un perro que se había colado y ya pues a él le parecía que el perro el ladrido del perro estaba diciendo hola, ¿qué tal? ¿no? Bueno, es lo que tiene un poco la obsesión muchas veces por estos temas en lo que se refiere a las psicoimágenes eh, el pionero fue Klaus Schreiber él eh, no hacía meditación cuando intentaba sacar estas psicoimágenes sino que según él actuaba la fuerza del magnetismo él se ponía delante de la, detrás de la cámara y con las manos empezaba a hacer así concentrado como a darle energía a la, a la cámara voy a poner unos casos extraordinarios que son el italiano Marcello Bacci y preguntaba y las voces le contestaban tenía diálogos entre 5, 10, 20 minutos <risa> A, eh, a veces las voces, entre comillas, te dan, por, te dan indicaciones vía sueño o te dan indicaciones vía psicofonías de cómo tienes que crear tu aparato o tu sistema. En el caso de Hans Otokoni, que era vía sueños, le decían las voces, tienes que crear este aparato. Y otro de los casos extraordinarios es Anabela Cardoso, eh, también está viva. Ella comunica, vía, tiene varias radios. Una de las radios que tiene es precisamente esta. Yo quise invitarme, me compré la misma radio por internet. A ver si yo tenía la misma suerte, veo que no, en este caso, pero yo lo intenté. Y en España tenemos psicoimágenes, las conseguidas por Alfonso Galeano y José Garrido. En Canarias, eh, en el año 88 hubo un grupo que se denominaba el grupo más allá. En este caso no fue que se veían un fotograma solo las imágenes, sino que se mantenían en pantalla varios segundos. Es algo que en teoría se da como un hecho verdadero, que no, no ha habido aquí un fraude, ¿no? Yo siempre todas mis, mis grabaciones psicofónicas utilizo normalmente el mismo método y todo están grabados en vídeo, full HD, todo está grabado en grabadoras como esta, de máxima calidad, en eh, formato WAV, en 16. También todo lo grabo porque si hay algún investigador que quiere mis grabaciones, porque quiere estudiarlas, como ya me ha pasado, como un ingeniero de sonido que ha estudiado algunos de mis audios, pues yo sin ningún problema, pues se lo cedo. Se entiende, ¿no? También. Bueno, aquí pregunto ¿dónde estáis? Eh, normalmente me suelen decir aquí, no sé por qué. ¿Dónde estáis? Parquilla. Parquilla. Parquilla. ¿En qué dimensión estáis? Parquilla. ¿En qué dimensión estáis? Parquilla. ¿Podéis decir mi apellido? Vale. Eh, esa noche... Bueno, Ese día me costó un poco conciliar el sueño, porque dijo mi apellido y lo vais a ver muy claro, esta es categoría máxima, vamos, ¿no? está del 1 al 10, <risa> está en 10 yo creo, porque aquí ya me dejó un poco... Y tuve que dejar, en este vídeo no aparece y no tengo tiempo de ponerlo, pero tuve que dejar la sesión y en el vídeo original digo, eh, lo siento, no, no, no puedo continuar no, no, y los pelos se me ven de puntas, en Full HD se ve increíble la pantalla, ¿eh? se ve sí, sí, sí, sí. sí. El esporte, El esporte, El esporte. ¡Wow! Electrónico. Entonces, nada, oye, hasta aquí. Espero que esta noche durmáis tranquilamente, no tengáis miedo. <risas> Gracias.